¿Qué tal ahí a todos familia? ¿Cómo vamos? Es Capster aquí desde como pueden ver 1341 bits Pero hoy desde el canal de MDA Records aquí en YouTube, ya saben un saludo para todos fraternal Estamos eh, hoy parce celebrando cosas importantes, acaba de salir no hace mucho por la cuenta de Cypher Hill El último Cypher que es de la agrupación Gio ya saben los aliens del rap y muy contentos, pues ya saben, pueden pasar a chequear, buscar ese canal de Cypher Hill 1341 y buscar la canción Mi Legado. Pues, panitas, estamos aquí hoy para repasar una de las cosas que más por las que más preguntan. Parse, ¿cómo puedo subir así, baby? Un, un recorderis, por favor, un repaso ahí rapidito ahí de cómo es la maroma, qué tengo que tener en cuenta, tal, algunos, muchos. Parse, tengo códigos, ya los apliqué, pero no sé cómo llenar esa tablilla, cómo hacerlo adecuadamente, entonces hoy vamos a tener como ese repasito, no olvide parse por ahí suscribirse al canal por favor Colóquele es tan amable la campanita, actívela, porque normalmente no están mostrando desde youtube a sus suscriptores todo lo que movemos y sobre todo en canales pequeños como este pues nada parceros, eh, ya saben estamos aquí en la página de 1341 bits, lo que vamos a subir hoy es un beat de una de las canciones eh, llamada Arsénico eh, también aprovecho para, ahora que lo veo aquí en pantalla, eh, de mi nuevo EP ya ha salido ya saben desde el 3 de mayo pasado eh, está a nivel mundial en todas las plataformas pero si quieres llevar el CD parce, te metes acá a la página de 1341 bits y con mucho gusto parse te lo hago llegar hasta la puerta de tu casa ahí está el videito pueden chequear el video debut del trabajo es el planeta de los simios y vienen más y vienen más para que ya saben se los oyen y sigan activados parse mis panas bueno a lo que vinimos desde 1341 bits vamos a a subir una pista pero entonces ya, ya no quiero que esté solamente en mi website, ahora quiero que esté ni en la canción grabada como tal, sino que quiero que esté también dentro del, del sistema de la, de la cuestión de, de las tiendas. Entonces hoy vamos a subir a través de CD Baby esa instrumental de arsénico. Recuerden parce que tienen que tener lista la instrumental a 44100 Hz, renderizada a 44100 Hz porque esto me lo preguntan mucho porque rechazan, porque rechazan y es por eso. Parse y exportado a 16 bits de profundidad estéreo. No se extralimite, no llega a 48000, no llegue a 24 bits, por favor, ni suba más. Porque es lo que se requiere, nada más 44100 Hz a 16 bits para que la cosa fluya bien en el internet Y se pueda reproducir desde cualquier dispositivo y a la menor velocidad posible de banda ancha, wifi o lo que lo quiera mover Parceros, bueno, entonces aquí estamos, ya saben, pueden chequear cuando quieran acá la paginita Esta es, eh, acá es donde alojamos todos los bits y hoy vamos a dejar de escuchar arsénico Solamente desde 1341 no bits y lo vamos a poner a que lo escuchen a nivel mundial ok y para efectos de velocidad del tutorial parceros pues nada este es un título que yo ya tenía obviamente pago acá en CD Baby pero que todavía no le he dicho qué es y que todavía no he lanzado así que nada más lo dejé pago y lo dejé así vacío para hacer este tipo de ejemplos por ejemplo y que usted pueda entender qué es lo que pasa esta es la interfaz de CD Baby y lo primero que le va a preguntar es el idioma acá está el idioma usted sabe Dan escoge su idioma bien chévere Pin, el mío español mi nombre artístico, eh, el título del sencillo es Arsénico y tiene tilde en la E y tiene una K. Me lo va a marcar así con error Google porque obviamente está mal escrito, pero así es como se escribe para mí. Okay, eh, la fecha de lanzamiento, muy importante, ya saben, programar esto, parceros, hay gente que no la cree, pero esto es mejor programarlo entre 8 y 10 semanas, panas. Y entre más mejor, porque es que las cosas no son de dejarlas a más tiempo y más tiempo y hay muerto. No, más tiempo para uno tener, para gestionar, para moverse. De eso se trata las 10 semanas. Estamos en abril 16. Aquí eh, podemos ponerlo en, perdón, esto tiene una fecha antigua, perdón. Vamos a julio, vamos a lanzarlo por, digamos que lo vamos a lanzar el 17 de septiembre de 2021 ok arsénico 17 de septiembre del 2021 listo suficiente tiempo como para hacer todo lo que tenga que hacer y promover la canción la instrumental lo que tenga en este caso esta instrumental llamada arsénico es de la canción arsénico obviamente ya, es, ya pertenece a algo que fue lanzado previamente pero que todavía no ha sido estrenado oficialmente que esa es una gran diferencia ok eh, sello discográfico, aquí normalmente si ustedes no colocan nada automáticamente esto después se coloca su nombre artístico el que haya puesto aquí en el nombre de artista es exactamente el mismo yo puedo quitar eso, puedo dejarlo yo tengo obviamente eh, como proveer mi sello pero ya sabe que usted no tiene necesidad de colocar ahí nada mira y dice, si dejas este campo en blanco pondremos el nombre del artista derechos de autor, yo lo dejo acá así tal cual eh, vamos a hacer el ejemplo lo, lo más rápido posible aquí tenemos el código de barras el que me han asignado para esta canción ok una vez uno paga aquí en CD Baby le dan un código de barras y tiene acceso a códigos ISRC para las canciones hago un pequeño paréntesis el UPC o el código de barras es este cierto el digital le va a servir para identificar la obra completa en este caso no es un álbum eh, pero es una instrumental y como es todo lo que hay, pues se considera un álbum. Este es el código UPC de mi instrumental. Hago una pausa, les explico. Aquí vamos a abrir la carpeta donde tengo la instrumental. Esta es la instrumental, ¿cierto? Yo tengo, les recomiendo que usen un tag editor, yo uso el audio shell y... Desde el tag editor vayan parse y se pongan en esta misión. Por aquí hay una parte, creo que es en more additional, creo que es por aquí additional. Eh, Mírelo acá está. Códigos ISRC, número de catálogo para los record labels y la initial key. Si están dos re mi fa sol así dos, ahí lo va a colocar. Si están dos, ya sabe que es c y etcétera. Eh, pueden llenar estas tablillas, esto es muy importante parse. Mira, compra el CD, la página donde puede comprar el CD, claro que sí, vamos a colocarla ahí como no, sí o no, www.1341bits.com ahí quedó ya listo tan aquí pueden colocar y llenar todo lo que requieran las letras de la canción si es una canción aquí en general que es donde abre normalmente pueden incluir hasta incluso la foto para ponerle y dejarla bien tagueadita eh, una url adicional o sea, se trata de taggear bien, de marcar bien el material antes de subirlo. La gente normalmente no hace estas cosas. Le vamos a poner la otra página. Eh, cerramos con un backslash eh, compositor. Le voy a colocar aquí capster, artista original capster, copyright MDA Inc. and Sismo Inc. Muy bien. Ah. Uh, Título: Arsénico, Artista, Capture, album Esto es 0%. Eh, año 2021. Género: Rap. Aunque, pues, si usted me está viendo y no tiene que ser rapero, obviamente, parse. Acá están todos los otros géneros. Para que no vaya a decir, ah, pero este manto, No, no, ahí está, ahí está. Comentarios: eh, aquí. Eh, lo que ustedes quieran, yo realmente, parse, o sea, les dejo ahí a All Right Reserve 2021 y listo. No le quiero dejar nada más. Eh, instrumental eh, para uso libre, no para licencia de uso no exclusivo. Listo, ahí está, ahí lo dejo yo el número del track, le vamos a poner hipotéticamente 001, disco 01, listo un rating de 5 estrellas, démosle un mood uh, el mío es... Um, acá no está parce puto contra el sistema, no, no existe, pero bueno, existe um, <ríe> groovy angry, lo que sea, yo creo que el mío es angry el de esta instrumental, el estilo es bien furioso, bien arsénico BPM, eh, 95 BPM. Listo. Y eso es parte de una compilación. Como pueden ver aquí en el Audio Shell Tag Editor, se pueden hacer muchas cosas. Parse, ya saben, pueden pasar a las letras. Aquí pueden colocar el nombre, el álbum artist, el, el, el nombre del artista, pues, el dueño del, del, del álbum. Parse, mm, conductor. Ustedes pueden llenar toda esta tablilla. Parse completa y bueno, toda la cosa ustedes pueden llenarla, te recomiendo mucho bajarse una cosa de estas que permita hacer esto por dentro ahora qué pasa que la canción va a quedar con ahí pueden chequear ahí se puede ver muy bien, y sí, señores y listo, tenemos nuestra instrumental lista, esta es la imagen sí. esto se puede borrar esto ya pero dejémosla ahí bueno listo, la situación es la siguiente ya tenemos tagueada la, la vuelta ya saben que aquí pueden colocar en esa tablilla, pueden colocar el código ISRC ¿en dónde fue En adicional que lo vimos? Y sí, acá el código ISRC, el UPC no pero el ISRC sí, ok, ese también está más adelantico se los ponemos entonces, venimos le damos guardar y continuar ya saben que pusimos todos estos datos eh, aquí vamos a poner MD Records eh, guardar y continuar y listo, pasó. Canción 1, y la única que hay, Arsénico. Eh, ¿Quién fue el artista de esta canción? Capser. Ok, detalles de la canción. Advertencia para padres. ¿Esta canción contiene lenguaje explícito? Le coloco no, porque no estamos subiendo la canción, estamos subiendo la instrumental. Ok. Idioma de la letra. Chequé. Aquí, sin letra, instrumental. Pum. Ok, ojo pues. Esta versión de la música fue grabada en vivo tata, No, dejémoslo así como está Tipo de composición original, tin, así lo pones Tal cual Lista de compositores, acá están todos los Toda la lista de mis compositores Obviamente aquí el único que tengo que escoger es Adivinen a quién Tengo que buscarme de Acá estoy, ya está, pum, Gustavo Cadavid Música, letra Ahí participo yo en las dos cosas Coloco en esta En esta Instrumental también la letra porque tengo una canción que es existente y que hay letra dentro de ese beat. Por eso coloco la letra para que también cuando se escuche esto se respete esa parte. ¿Ok? Para que lo sepan. Si yo no si la canción no existiera, solo fuera la pista, nada más hay que colocar en música. Porque no hay letra que registrar, no hay nada que patentar con la composición del artista que hizo la letra. Eh, ¿Tiene gustado cada vez una editora para Arsénico? Yo le coloco sí y... Le voy a colocar MDA Inc. Acá ya estaba, ok. Bien. Y guardar y continuar. Ustedes no colocan, le dicen que no. Si ustedes no tienen nada de editoras, ni todo, dígale que no, para que esa plática le llegue a usted. A mí me llega, pero a través de mi otro servicio que es MDA Inc., que es la, la, la editora. Entonces, por favor, elige dos géneros y subgéneros y un estado de ánimo que describa tu música. Yo coloqué los más aptos para lo mío y para mi tipo de material. Este sí lo va a cambiar porque este instrumental no es, esto lo voy a dejar acá como tipo instrumental, no es de la categoría lo-fi, el resto está bien, la localización, el país, si te pareces algún artista famoso o la obra que estás subiendo tiene una relación como algún estilo de algún artista famoso, sería bueno enlistarlo acá solo por cuestión de algoritmos. Yo voy a dejarlo así, ustedes escogen lo que quieran y... El ISRC, lo que hablábamos, si sí, necesito que me asignen un código ISRC, le da guardar y continuar, aquí le preguntan las opciones de distribución, yo escojo siempre servicios de descargas más streaming, si ustedes quieren ir a más partes dicen que hay que hundirle aquí, todo incluso los que no sean de pago, pero yo no lo hago porque yo realmente quiero recaudar dinero de las eh, reproducciones de las canciones, por eso lo dejo en servicios de descargas más streaming incluye todos los colaboradores de descargas, además de los servicios de streaming tales como Spotify, Apple Music Pandora, YouTube Music, Deezer y otros, entonces ahí está parceros ya saben, le da guardar y continuar y dice, IDs de artistas en los socios, algunos de nuestros socios nos permiten enviarles un identificador exclusivo el cual facilita agrupar tus títulos en tu página de artistas Voy a parar ahí, simplemente vienen. Yo tengo obviamente ya mi cuenta lista verificada de Apple Music. Aquí le das en esta opcióncita si estás como dudoso de hey, en dónde me estará mostrando que existe ese artista ya creado. Si de pronto alguien lo subió a otra distribuidora se pudo haber creado. Este es el mío, absolutamente. Ah, ¿Qué es esto por Dios? Quitemos todas estas parafernalias. Eh, esta es mi cuenta, absolutamente creada a conciencia por mí. Esta es la de Spotify ahí está correcto estamos en la sintonía así me aseguro de que la música al ver esto de que sí fue o sea, si sí estoy de acuerdo con lo que me está mostrando en estos dos links pues entonces, sí o sí me van a nombrar cuando salga la instrumental en los listados que yo pertenezca a Apple Music y a Spotify, así de fácil le doy guardar y continuar aquí, todos los territorios y países, guardar y continuar esto es muy fácil, realmente esto es muy fácil es de sacarle un ratico me estoy demorando más es porque estoy explicando aquí todos estos botones están abajo hay que dejarlos hacia arriba así que se ve así como está acá ya sabe, tin aquí todo está bien, guardar y continuar así hay que aceptar aquí todo obviamente me faltó, porque aquí abres y te muestra, entonces arsénico me está diciendo que es un tipo de composición original según los yo le dije, entonces me está haciendo sincronización, me está haciendo también eh, Content ID y me está haciendo Facebook Fingerprinting, así se llama, y aquí guardar y continuar, acá le dice que sí, que todo bien, ellos le van a decir que puede tardar hasta 30 días para que la entrega, estoy de acuerdo, todo bien, no pasa nada, la carátula, venimos acá, escogemos la carátula, um... listo, ahí está, digamos que fuera esa, aunque no es, obviamente, que no es, ya lo saben, <risa> le voy a guardar y continuar ok y llegamos a subir el audio ojo a esto cargar archivos de alta calidad tanto en los formatos WAV como FLAC los archivos deberán ser estéreo 44100 kHz velocidad de muestra y 16 bits de profundidad estéreo ahí no lo dice pero eso es de eso puedes cargar archivos mp3 que cumplan con los requisitos pero no es recomendable así que en la trampa porque hay gente que dice, parce, solo tengo el MP3, o sea que me lo pierdo. Pues, Parse. hoy en día usted puede ir y buscar en cualquier programa la manera de renderizar o de reexportar, ¿sí? el material ya en los hertz que uno necesita. Que en este caso nos están diciendo 44,100 kHz y 16 bits de... Muestra estéreo. Muchos reciben su material desde los estudios que viene muy preparado, 48.000 y a 96.000 y hasta palpú. Pero no sirve, se necesita que fluya la transmisión de todos estos bits y de toda la música. Así que la mejor es 44.100 kHz, 16 bits de muestra de profundidad estéreo, parceros. Ojo a esto: arsénico. Bueno, vamos a subir acá la vueltita. Yo ya tengo listo el bit. Es este, este ya está listito. Este es el bit. Que estaría mal porque este está Creo que a 32 bits, 96 mil Algo así, bueno, yo voy a subir el que es Y les voy a explicar porque hay personas que No saben cómo hacer esa maroma, dejémoslo Subiendo aquí y vamos a abrir Aquí, ustedes pueden abrir el que quieran, yo podría Abrir acá el Cubase, podría abrir el, Este, el Sony Vegas Hasta el Premiere, el After Effects No, el After Effects no Ah, el After Effects sí, incluido también porque también tiene Para exportar audio eh, Lo que sea, yo voy a abrir este que es el Soundforge Tirar es la canción. Si se fijan, estas es que es la que digo yo, que es la que está que no nos sirve la mala, eh, dice aquí muy clarito acá bajito 96 mil hertz, 32 bit estéreo. Y yo necesito que diga 44 mil hertz de sample rate y 16 bit de profundidad estéreo. Ok, pues hay que cambiarlo. Que lo que pasa cuando uno cambia eso, eso queda sonando exactamente igual. Eso no, no hay problema ahí, o sea, el, ahí no radica el asunto, parceros, para que me entiendan. La situación es de que es a nivel de data, necesitamos reducir peso y, a, y, y, y que se vaya más delgadito, por así decirlo, porque el, el hueco por donde pasa es solo para algo de 44,116 bit estéreo, y esto está a 96,000, está muy arriba. Lo que usted viene y hace es desde archivo, yo le voy a guardar cómo usted le va a dar renderizar, etc. Usted también le puede dar acá render y todo, yo le voy a guardar como, que es como cambio fácil acá esto, y asegúrese de que en la plantilla o template diga 44100 Hz 16 bits de profundidad estéreo, ¿listo? aquí le voy a colocar eh, arsénico bit, ¿sí? en mayúscula, para diferenciar de este archivo y ahí ya está todo listico, lo voy a dejar en el escritorio, le doy guardar de 96.000 nos pasó a 44.100 Hz, 16 bit estéreo, como pueden ver. Es el mismo beat. La misma vaina, exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, cerramos aquí. Vamos a probar mientras se carga Jansi Baby la canción que yo creo que ya cargó. Cerramos aquí. Abrimos el programa. Aquí está: Arsénico beat. Le doy a abrir y dice 44100 Hz, 16 bits de profundidad estéreo. Boom, quedó bien. Cerramos aquí, nos vamos para sí Baby. Continuamos con lo, lo de nosotros. Eh, Se ha producido un error. Bueno, vamos a, a ver qué fue lo que pasó. Arsénico bit. Eh, démosle aquí. Esperemos a que suba. Como estuve jodiendo con el programa y toda la cosa, de pronto. <risa> Eh, la jodí <risa> pero bueno, esperamos a que suba que eso no se demora nada, gracias a Dios suben muy rápido, también por eso también piden que sea 44100 Hz y 16 bits, porque es más fácil de cargar en cualquier parte también en las websites, no solamente aquí en, en CD Baby, también acá cuando uno viene a subir estas cosas de los bits, aquí en la página por ejemplo aquí también es muy bueno traerlos a 16 bits de profundidad estéreo y a 44.100 kHz ustedes pueden subirlo a más calidad en muchas partes, claro que sí, parsi. ¿qué es la situación? acá vamos es por el streaming, la gente normalmente tiene su celular para reproducir la música que usted tiene y los que están en, un, en casa con la computadora, pues no todos tienen un estudio de grabación que es la mayoría y no tienen tampoco idea de que son monitores de frecuencia plana ni nada de eso entonces por... la cuestión es el streaming tiene una frecuencia que es más cómoda listo, la canción se ha cargado ah pero ahí no dice arsénico, ahí dice arsana, no parce, lo que pasa es que arsénico lleva tilde y las tildes se leen así por el sistema, los algoritmos demás que no la cogen parte. pero no se preocupe usted, ponga sus tildes que así le salga así el nombre sí va a salir bien, guardar y continuar listo aquí ya pasamos a la tablilla del resumen, si no estoy mal y así es, estamos en la tablilla del resumen del proyecto aquí ya no queda sino enviar a distribución en el botón naranja y ya está todo con chulitos verdes, como pueden ver, quedó todo listico, parce, y están las fechas, y está todo, absolutamente todo está muy bien, lo único que nos marca anaranjado es el botón de enviar a distribución, ya lo haré cuando cambie esta carátula, porque obviamente esta no es la carátula, esto era para fines nada más acá del tutorial, eh, yo ya puedo venir a cambiar esa carátula después, si quiero venir a cambiar cosas, ya saben, desde canciones y audio, distribución, licencias, acá están las cosas que usted puede cambiar. Mm, vengo acá a la primera Donde va a estar el nombre suyo Acá en, en mi nombre, en mi caso Para explicarles lo siguiente Si no fuera un beat, si fuera una canción Es muy fácil, usted, ah, ¿con quién tiene la canción? ¿No? Capster se sacó un tema ahí con Con DJ Premier Sí, ok Breve y se sacó También Dentro del tema también está qué sé yo, Butan Clan <risa> ¿Por qué no soñar? No cuesta nada, muchachos. Entonces, Clan, ahí está. Ah, pero eh, este man Parse es artista principal, pero coloquémoslo como remixer, ¿sí? Porque es DJ. Ah, pero es que él fue productor, entonces lo pone como productor. Ah, que Butanclan es un artista eh, destacado principal. Eh, listo, Parse, pero que también los quiero poner como artista principal porque así negocié con ellos. Lo puedo hacer desde acá. ¿Sí ven? Se pueden hacer muchas cosas. Ya ustedes escogen. Por favor, chequee muy bien este tutorial una y otra vez. Espero que le haya servido, que de verdad, parce, haya tenido un rato bien bacano hoy aquí aprendiendo. Si quiere ir al final del resumen, si no se ha dado cuenta, a medida que llenamos estas pantallas y pantallas con botón verde, vamos avanzando en esta lista, en este pequeño funnel. Esto también es un funnel. ¿De qué? De inscripción. Entonces le doy resumen del proyecto y llego exactamente a donde estaba. Obviamente me está pidiendo aquí que recuerde los datos. A usted no le va a pedir eso, tranquilo, relax. <ríe> es que lleva mucho rato con la sesión abierta, sí, baby, por seguridad hace eso. Eh, y listo, parce. Como puede ver, llegó otra vez a donde estaba. Eh, pues no es nada más, parceros, ya saben, suscribirse al canal, panas, para que sigamos teniendo más y más contenido competente, para que usted entienda cómo se sube a una distribuidora, para que usted entienda qué está pasando con la distribución digital Hoy, en el hoy por hoy, parceros, porque esto cambió ya no más el sistema tradicional. Y no olvide, muy importante, vaya a tablero y asegúrese, cerciórese de que tiene ya el chulito verde. Si ¿Sí lo ve acá, este chulito verde, parceros, porque es un verificado que está poniendo por seguridad CD Baby. Parceros, ya saben, no es más. Espero que nos veamos en un próximo tutorial. Las re mejores, se les quiere mucho, practiquen bastante y suscríbase al canal. La campanita, actívela, por favor, que usted ya sabe que YouTube, parse con los canales pequeños es horrible. Entonces, por favor, hagámonos pasito, querámonos harto y aprendamos bastante. Tome acción. ¡Piatos!